y yo os damos la bienvenida a Rita y su cerdita. Hoy os voy a aclarar qué es un mini pig. A esta raza de cerdos se les llama por tres nombres, mini pig, micro pig y tica pig. Son exactamente los tres lo mismo, pero depende de los países se, le, se usa uno u otro. Para mí estos nombres son algo confusos, porque hacen creer que son cerdos que se quedan toda la vida de tamaño que caben en una tacita de té, y no es así. Es verdad que son miniatura en comparación con ceros de granja normales que pueden llegar a pesar hasta unos 300 kilos, vaya pesa unos 35, por lo que es bastante miniatura comparado con un cerdo normal. En esta imagen podéis ver la diferencia de tamaño entre un cerdo normal y un mini pig. El primer cerdo que veis no es el cerdo normal, es muy grande y es el cerdo más grande de la historia, pero el rosita el segundo sí que sería un cerdo normal de granja de 300 kilos más o menos. Luego, eh, el que va después es un cerdo vietnamita, más o menos, que pesa unos 100 kilos. Y luego estaría el mini-pig, que pesa eso, menos de 50 kilos. Así que podéis apreciar la diferencia: que un mini pig realmente es mucho, mucho más pequeño que un cerdo normal. ¿De dónde vienen los mini-pigs? Los mini-pigs llevan existiendo décadas. Cuando se descubrió que los cerdos eran tan parecidos a los seres humanos, de hecho, el 90% de su ADN es, es idéntico al de los seres humanos. Además, su sistema digestivo, su corazón, su piel son muy similares a los de los seres humanos y duermen la misma cantidad de horas. Entonces, al descubrir que eran tan parecidos, eh, fue muy interesante para la medicina. Entonces, cogieron los cerdos e intentaron hacer una versión más pequeña para que fuese más manejable y se pudiese hacer experimentos con ellos en laboratorios. Y así nacieron primero los cerdos vietnamitas, que pueden pesar desde 50 hasta 100 kilos, y luego la raza de mini pigs, que son entre 20 y 50 kilos. ¿Por qué hay tanta confusión sobre el tamaño que puede alcanzar un mini pig adulto? Bueno, esta confusión se debe básicamente a los medios de comunicación. Los cerditos pequeños de este tipo de razas son muy mediáticos, son muy bonitos, son adorables y a la gente les encanta verlos muy pequeños. Y la verdad es que hay poca gente que tiene fotos de cerdos mini pigs completamente adultos. Entonces es una especie de misterio que envuelve el mundo de los cerdos de cómo va a crecer tu mini pig. Debido a esos medios de comunicación hay gente que adopta mini pigs pensando que se van a quedar el tamaño de un chihuahua y esa cosa no es así. Cualquiera que os diga que os, os, os quiera vender un cerdo que se va a quedar de este tamaño es completamente mentira. Todos los cerdos crecen, no son perros ni chihuahuas ni son conejos y al final crecen más o menos este tamaño. Es un poco complicado predecir cuánto va a crecer tu mini pig Podemos basarnos más o menos en el tamaño de los padres. Por ejemplo, Maya pesa 35 kilos, que es un cerdo medio. Los mini pigs eso como he dicho antes, pesan entre 20 y 50 más o menos. Pueden llegar a pesar un poco más o un poco menos, pero en muy pocas ocasiones. Lo importante es que si tenéis pensado comprar un mini pig Nunca, nunca, nunca debéis basaros en la idea de que se quede enano para toda la vida, porque no va a ser así. Os recomiendo que vayáis vosotros, que os desplacéis al criadero para verlo, para ver el tamaño de los padres, y que nunca lo adoptéis si no sois completamente consciente del tamaño que puede llegar a, a tener o de las necesidades que tiene. Tenéis que estar muy preparados. Y con esto, Maya y yo nos despedimos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!